Muy buenas a todos chicos y chicas, grandes y mayores y amantes de la música en general. Hoy os traigo Backbeat Demo. Vamos a tener aquí Una serie de juegos ahí musicales. Tengo este y otro más por ahí. Oculto en la recámara. Así que pronto le echaremos un vistazo. No se olvide de dejar like, chavales, que, que ayuda mucho al canal y es gratis. Antes de seguir viendo el directito, lo que sea o el vídeo, pues dale ahí un botón de like. Ahí, que me ayude a saber si os gusta el contenido Venga, sin más dilación Pasamos aquí a A ver el temita este del backbeat ¿Vale? Musical Es un homenaje a los videojuegos narrativos De 16 32 bits de los años 90 En el que se recrean los desafíos Los logros de los últimos días de la vida Análoga y el nacimiento de internet La zona suburbana de Washington DC Se retrata en aparcamientos De bares, centros comerciales y salones recreativos De escasa iluminación hay personajes secundarios, ¿vale? Y hay que formar una banda musical ¿De acuerdo? Hay un montón de mecánica y tal Así que bueno Pues nada, vamos a ver Nueva partida Opciones No veo nada Opciones A ver Español Volumen de los bucles de inactividad Cambia el volumen de los bucles de percusión Que se producen mientras se resuelven los Los puzzles Está ahí a tope, ¿eh? Cambia el estilo visual de los diálogos En la, en la historia, papel de carta, elegante Bocadillo Mira, De momento lo dejamos así Papel de carta, a ver qué tal Aunque el de bocadillo tiene que, que molar también Como se si hablaran ahí No sé Como si fuera un cómic o algo Vamos a ver el de bocadillo. <ríe> Venga. Continuar. Nueva partida. Vamos a ver. Así ver si formamos aquí el grupillo. A ver qué pasa. Eh, eh, todo en. En inglés no parece esto. Me ha traducido al español. No he tocado nada, así que bueno, vamos a echar un vistacillo Discoteca El Hervidero, 7 del 1 del 95 Ok Ah, vale, vale, ya no están hablando en español Eso, eso ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Cómo mola el sitio! Daría lo que fuera por tocar aquí algún día ¿Conoce a los que tocan? ¿Dice a los mesatones? No mucho, me limité a ganar el concurso Que no se te suba la cabeza No sé el estilo que suelo escuchar, pero me animo a bailar Mira, pues venga, vamos a ver Esta es la protagonista de la Watt, esta... Vale A ver cómo va vale, el tema este ¡Qué pasada! <ríe> te dije que te la pasarías bien estoy contenta A ver, las piernas que tiene, ¿no? La guay wow, está, tiene unas piernas más largas Gracias por acompañarme ¿Qué dices? Gracias a ti por invitarme, me lo he pasado genial La verdad que ha estado bien, aunque tengo los pies reventados Y yo creo que no bailaba así desde el instituto Voy un momento al baño, ahora vuelvo Vale Es el bajista del grupo Podría, no sé qué no Me ha dado tiempo a leerlo, ¿vale? Supongo que... Mira, la otra está esperando ahí cola y todo, ¿eh? A ver ojo! ¡Oh, oh! Vale, aquí Y suena ahí El bajo, tío Mira, lo tenemos aquí Al bajista, a ver Me ha encantado la actuación Okay. Muchas gracias, me alegra ver a gente joven en el público Y a mí, a mí Ha sido una pasada, de hecho yo también soy bajista Anda, una compañera de nota baja No se lo diga a nadie, pero somos el punto de unión Nosotros juntamos toda la... Soy Cliff Yo Stephanie, pero todo el mundo me llama Was. Encantado de conocerte, Was. ¿Desde cuándo toca? Desde el instituto, por rachas ¿Y si te da bien? Sí, pues no lo sé, he compuesto alguna cosilla Pero por lo general toco sola eso está bien, pero no se puede comparar con tocar para la gente. Ahí es cuando el arte cobra vida. Había pensado en irme a una banda, pero no me apetece tocar nada de lo que me han ofrecido. Pues fúndala tú ya. Yo hice eso con los mesatones. Se nota que disfrutáis sobre el escenario. Si el público se lo pasa bien, nosotros también. Eso es lo bonito del fun. No hay nada que lo supere, aunque no soy muy imparcial. Esto va rapidísimo, ¿eh? No sé yo. Y esto no tiene velocidad, ¿eh? No me da tiempo, ¿eh? Genial. Encuentro a alguien con quien... No te mates si pasáis ahora metido en la furgoneta Incluso años Si tenés suerte, quién sabe cuánto pa tiempo pasaréis juntos Me parece un buen consejo ¿Cómo encontraste tú a, a gente para tocar? ¿Y cómo conseguiste tu primer concierto? Oye, Cliff Si ¿sí te vamos a hablar de eso en la fiesta de esta noche quería comentarlo con ellos? Voy para allá ¿Sabes qué, Waz? Toma, las acabo de recibir consultoría para músicos de Cliff estoy probando un nuevo negocio, podría ser mi primera clienta llámame si necesitas ayuda venga Cliff, espabila como he dicho nosotros juntamos las piezas, buena suerte Was. gracias Cliff ¿Tale, vale, vamos a ir conociendo a los músicos y tal vale ¿Será el bajista? Sí, me ha dado algún consejo. Esta música me parece más divertida de tocar, aunque también más complicada. Necesito encontrar a alguien que sepa más al respecto. ¿Recuerdas la clase de teoría musical que di en la universidad? Jaja, ja, te matriculaste solo para la palabra de graduarte. Esa, pues en clase había un tal Tosi que era un cerebrito, lo bordaba en todo. Era un profesor estupendo, pero era demasiado tímido. Estaría bien hablar con él. ¿Sabes si sigue la ciudad? Sí, trabaja en Compusau o algo así. Suele pasar los fines de semana en el salón recreativo del centro comercial. Gracias, a ver si lo veo el sábado Ya que estoy por allí, me pillaré unos discos de funk O funk Te acompaño, me apetece, nos vamos, mañana trabajo temprano Sí, vámonos Vale, han estado ahí bailando un ratillo En la disco Y parece que nos vamos al salón recreativo Ok Salón recreativo de los 90, ahí están los arcades esto va a dar rapidísimo, eh <ríe> Hola, guas. Te pillo mal momento. ¿Qué va? Es que no esperaba que llamaras tan pronto. Va todo bien. Parece que llamas desde un circo. sale <ríe> un recreativo. Estos niños. Acabo de conocer a un teclista excelente. ¿Pero quién quiere comprobar que tengamos sintonía antes de unirse a la banda? Ah, sí. Squid hizo lo mismo conmigo en su día. Pero en una bolera. <ríe> Ahora, soy un dúo. Pulsa L1 R1. Si uno de los lados adelanta la en línea temporal, se rebobinó adelantará en consecuencia. Ojo ahí, eh. Empezamos aquí con las mecánicas estas Vaya, ahora que lo anunciaron parece que Toshi ya casi ha salido por la puerta Por eso tiene el lino temporal más cargado tenéis que llegar hasta la zona objetivo para improvisar Con cada turno Puedes usar el círculo para rebobinar Vale, y empezar desde cero Perfecto, me ha quedado claro Yo ni me he enterado. L1, R1 Vamos a ver Perdona Voy a tener que... Que acostumbrarse del teléfono No te hace una idea Ya ves a mirar el cacho ladrillo que salía antes Venga, vamos allá Creo que hay que salir por la puerta o algo, no sé, vamos a ver Aquí Tenemos ahí a la otra también Este se va a pirar antes, ¿no? Que yo, ¿qué pasa? Es que no sé para dónde tengo que ir ni nada Voy a perder Ah, yo soy este. A ver. Supone que es para allá, ¿no? ¿Vamos para adelante o okay? qué? Es que no sé si tengo que ir para ella, para atrás. ¿Vamos para acá? A ver, yo qué sé. No sé si tengo que ir a la salida. Ahí me voy, ¿eh? Avanza, ¿no? qué? Okay? ¿Le puedo dar menos fuerza o qué pasa? <ríe> yo qué sé. Vamos tocando aquí un poquito de funk. Vale Ahí, un poquito de funk O funk Ahí estamos Vale Ahora con el 1 r 1 supongo ¡Ostras! ¡Cuánta peña! ¿Y ahora qué? ¿Con este? ¡Oh! El otro va por allí, eh ¡Oh! Este no me coincide Va llegando que yo no me coincide Sí Sí Vale Ok Diciéndolo intuitivamente ¿Vale? Me ha sido impresionado La última persona que hizo que atacar conmigo No pasó de la pared Dice <risa> Sois como uña y carne ¿Tú qué dices? Esto sí Nunca había conectado también con nadie La verdad no le he pasado genial crees que tocamos juntos? Entonces Vale, me has convencido. ¿Te llamaba Juan, no? Eso soy yo! <ríe> yo, Toshi. Un placer. ¿Tienes algún sitio de ensayar? Puede. <ríe> vale, hay que buscar un sitio de ensayo. ¿eh? Hollywood Movies, 151. Vaya, ya no queda ninguna copia de ballenas, sabores y adolescentes 4. ¿La ¿La has visto? No me va la secuela ni las adaptaciones. A ver si pasa por pronto esa moda. Pues no, no ha pasado. Siguen con las remasterizaciones y la historia. Madre mía, qué ton de re remasterizaciones. Que saquen juegos nuevos, lo que tienen que hacer. Mira esto. Por lo menos hay un aire fresco, ¿vale? Ahí recordando. Los 90. Galileo, mi personaje favorito. Vale, esto parece un videoclub o algo. No sé. De los 90. Se le ve ocupado. Solo vamos a robar un segundo, dice A ver, a ver, tendremos que llegar hasta allí, parece, hasta el cuadrado ¿Cómo nos vamos a acercar a él con semejante orden alrededor, dice? Ok, Yo creo que no va a ser ahí agachándonos, o sea, utilizando los superpoderes o, o algo Me no, ha parecido ver un patrón en su movimiento, si nos aprendemos, podremos pasar Yo no he visto ningún patrón, pero bueno Medir los huevos que hay entre los clientes, vale, vale si no nos pegamos mucho podremos colarnos Quizás tengamos que descansar Con el pause pulsando triángulo Durante uno o dos turnos para medirlo bien Avanzar y descansar Hasta que haya un hueco y meterse del tirón Entendido Vale pues Venga, vamos a ver Podemos ir con este No con la otra, vale Ok Va a descansar el, el triángulo Ok, bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? Mmm. ¿Vaya para allá qué? Okay. ¿Ahí le doy o okay. qué? Podremos pasar. Ya ves. Este es que no lo tengo claro. ¿Me va a pillar el otro o qué pasa? Acabo <risa> uh... de morir, ¿no? Uh -huh. Aquí lo mismo me choco con el otro, me va Me va a pillar. Está uh -huh. un poquito ya... Ah, nos pilló. Vale, vale. Ah, decía que tenemos que descansar, sí, sí, ok, se me había olvidado. Ok. Ya puedo tirar para allá. Ahí. No sé si. Me va a pillar. No. Ay, me pilla. Pilla, no. Sí, tío. Entonces, ¿qué? Para atrás. A ver, va a Quieto. Ahí. Eh, espero. Ahí. Ahí, perfecto. Ahora sí. Bueno, ha sido perfecto, pero bueno. Supongo que lo hemos logrado. No lo sé. Ahora tengo que ir con la otra. Vale. <ríe> Vamos. Madre mía, chavales. Tendré que imitar su movimiento o qué. Más o menos. Yo qué sé. A ver, voy para arriba. <ríe> Aquí me va a pillar pillado o qué pasa sí, espera un poquito con el triángulo, ok, y ahora sí vamos claro que sí yo creo que lo he logrado venga, ahí vamos mira, mira, qué rimillo otro se ha quedado un poquillo atrás no sé yo, tendríamos que haberlo metido Gracioso y divertido. Vale. Me ha dado unos puntitos y tal. Buen trabajo. Menos que esto será el tutorial, más o menos. Josh, hola, guas. No sabía que tenemos la BBCA. ¿Quién es tu amigo? Hola, soy Toshi. Mola vale tu nombre. Yo soy Josh. Encantado de conocerte. Un cara, buena gente, eh. te veo tareado. Sí, acabamos de recibir la versión anamórfica del director que incluye 7 horas de. Arranca la escama de la Sartén, una versión digitalizada ¿Quieres que te guarde una copia? Dice, bueno, primera me gustó, pero la saga se volvió un poco Espera, no me he venido a hablar de esto ¿Sigues tocando la batería? Un poco, ¿por? ¿Buscáis en batería? Sí, me acordé de que tú tocabas La tengo aparcada, la verdad, me gustaría retomarla Pero llevo un año sin parar de trabajar, además no tengo sitio donde ensayar Por eso no te preocupes ¿Hace cuándo tocas la batería? Desde que tenía seis años, tocaba en los desfiles del colegio Y luego me unía a una banda de ya en el instituto ¿Entraste en una banda de ya en el Instituto de Horbu? ¿Eran muy selectos con los candidatos? Sí, era un programa buenísimo. ¿Qué tipo de música tocáis? Queremos formar una banda de tipo los mesatones conmigo al bajo y toshi al teclado. Es una divertidísima. Si es para mí, contad con mi paqueta. Genial. ¿Cuándo sale a ensayar? Suelo estar atado aquí los fines de semana. Yo tengo que ir a clase. Yo trabajo el aire de cabanera para las tardes. Y esto va rapidísimo, ¿eh? No, no me da tiempo, ¿eh? Disculpad, pero... Es que me quedo sin. Sin aliento. Tendríamos que mirarle la opción A ver si puedo ir un poquito más despacio. De es la primera vez que bajo. O que intento bajar esto. Va muy rápido. Que sea 4 Ya que estoy aquí. Este aquí me lleva una peliculita Casa de los guas. Vale. Yo no puedo dar darle opciones ni nada. De todas las opciones las vimos y no tenía tampoco. Mucha cosa Vale Tirando opciones No No sale nada Bueno La cosa marcha Ok no estoy pasando muy bien Pero os vosotros también Ok, ya tenemos aquí la batería Pisa de pepinillo y anchoa oh, Madre mía qué asco Por Dios. No comáis esas cosas, chicos y chicas hamburguesa hamburguesas normales y pizzas normales Pizza italiana y hamburguesas americanas. Venga, vamos a va. ver sobre el escenario, delante de la gente? Veo que pilla el concepto, sí ¿No te gustaría dar un concierto algún día? sí? No sé, pensaba que lo hacíamos por diversión Eso por descontado yo aspiro más que a tocar en el garaje Esta es una buena ocasión para ponernos a prueba ¿Qué te pasa, Tosh? ¿Tienes pánico escénico? Pues sí ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿En orden cronológico? Tropezarme en el escenario Olvidarme de las notas en la primera canción Vomitar Etcétera, etcétera No va a pasar nada de eso La verdad es que no me tranquilizan nada Me imagino tanta gente mirándome Ya sé Te pones detrás de la banda Al fondo del escenario Sí Solo somos tres. A ver, tranquilidad. ¿Por qué no nos calmamos? Y lo hablamos en el garaje. Yo, ¿te has traído la batería? Sí, la dejé en el garaje. Vale, mis padres están cambiando de hablar ahora mismo. Espero que no nos molesten mucho. Vale, ahí está el garaje. La batería. El cortacésped. El vehículo. La luz de Navidad. <ríe> ok. Las palas y el rastrillo para acabar la hoja. Muy práctico todo. Venga, vamos a ver. No te preocupes, coge el camino más fácil Vamos Ahora somos tres, ¿a dónde tengo que ir? No tengo ni idea Hasta el garaje, supongo <ríe> Vamos con Guau que. qué? Aprobamos más batería nueva, no, no sé A ver Esta es... Ella, vale Ahí hay uno, un vigilante A ver, ¿por dónde tenemos que entrar? Es que no lo tengo claro Vale, hay una puertecilla Ahí hay otra y luego están estos aquí, que no sé por qué Están aquí A ver ¿Cómo va esto? Vale, me chocaré con este Podré pasar Ok Ok, voy detrás de él, ¿vale? Un poco ahí, detrás de ella Hay una zona roja ahí Que no sé esa zona roja, ahora veremos Ok radio casi ahí Bueno, este, me he chocado ahí con el baffle, no lo he visto Ok, este ya está Supongo Esta Ahora el tosi. Que no sé por allí por aquella puerta Porque no, no va Pero bueno Nosotros vamos a intentarlo, ¿vale? Ok, ahora me chocaré con esta Uy, uy, uy. Me voy a chocar. <risa> Vaya, no puedo. ¿Para qué? La cosa no va bien, al rojo no puedo. Hay que leche. Sí. No sé, esto es rojo. Vengo para acá. No sé si va a entrar, ¿eh? <risa> no tengo claro yo esto. no a ver, ahora me chocaré con la puerta. Me voy para la... No, que tiene que entrar. No, no va bien la cosa. A la vez no tenía que entrar por aquí. Va de dos. No puedo, no puedo. No sé qué hacer, voy a rebobinar un poco. A ver, o del todo, no sé. A ver. A ver el... No, ahí hay algo. Ahí está, ahí también este. Por aquí no nos deja, ¿vale? A ver. Por aquí. Que tengo que encontrar la manera de, de. De conectar con la otra para que entre también. Si no. No tengo claro, ¿eh? Que esta, fíjate, que lleva aquí el que este. Y el otro rojo, tío, porque. por detrás, tío A no, ver, se entra bien Pero ahora aquí no Nos queda la cosa regular Nos pasamos Tendré que dar la vuelta por algún lado No sé Qué raro El Triángulo Era para hacer pause, pero aquí ya no No me deja Pega aquí y no me deja No sé a ver, ¿cómo lo hacemos con este? Oye, qué complicado, ¿no? Hay que tirar algún paso por aquí, es que no lo sé. Y no. Y me vuelvo a pasar otra vez, tío. Nos llevamos ahí un paso por detrás. No lo veo claro la cosa. A ver Ahí pegamos ahí Ahí pegamos aquí, pegamos aquí no sé que por ahí no, podemos, no puede ser la cosa Qué raro Y haciendo aquí un... Que no sé, tío Vamos a hacer más, más pasos quizás Voy a pillar el otro Espero Espero Es que no, es que no, no va Seguimos igual, doy ahí No me cuadra esto nah, está lleno y Me he quedado así turno. No La prueba con batería, a ver No sé Perdí mucho tiempo mucho A ver este el Chaval Uy, no, ostras, tío, este avanza un montón. ¿Qué me estás contando? Madre mía. Y me manda. Pues esto va a estar complicado, tío. A ver. Pero uno. Lo no, que no va a echar con él. Constantemente. Buah. Pero un turno entonces Nada, tío Otro turno No No No, es que no, no, no No, bien esto <ríe> Complicado, eh Esta ya la tengo, ¿no? Esta ya no se mueve ni nada tenemos que ir con el toshi. Salen ahí una flechita, pero bueno, no sé yo... A ver, por ahí no te deja... Uh -huh. es que no sé cómo entrar por la puerta, eh. Si sí, deberíamos pasar por aquí, por los rojos, no, no tengo ni idea. Ay, ahora nos faltaría uno, tío. Qué cosa más rara. Es lo mismo que me venga para atrás que para adelante. Este está a punto, pero no. No llega. A ver, mire, viste, pues comienzan otra vez aquí del principio Aquí nada Ahí probamos ya Es que avanza un montón, este Menos seis cuadros de estos, tío A ah, esto es una tontería lo que estoy haciendo Me ch sigo chocando constantemente con este A ver Esto, tío, tío, esto es más difícil todavía Madre mía. No tengo ni idea, chaval. Vamos a pasar a este. A ver, no la vea Que debe pasar tiempo, no me deja. Vale. Batería. Poca cosa, eh. Pope. Oh, vaya, estamos en la segunda. No sé cómo hacer menos pasos o, o algo, tío Me da un montón de pasos mm. Y no voy a poder pasar Es que de aquí no me muevo A ver Nada, tío <ríe> Esto es Espera, a ver, pero es que no Es que no pasamos de aquí No, nos deja No, nos deja, tío Cosa más difícil, ¿no? Que no salgo de aquí. Y este te van a llegar tampoco. Madre mía. Ya. Ya. <ríe> que no sé cómo podríamos hacer para. No entiendo. Ahí Ahí hace algo, tío Es que no hace nada aquí en los rojos estos En los verdes Intentando colarme ahí, pero no No me cuadra <risa> Me voy a quedar ya sin Sin música pues... ah. No entiendo entonces, chavales Ah, es que de aquí me paso, no sé que vaya a otra puerta. ¿Qué va, tío? Cosa más rara. Y voy como por delante de ella, pero es que luego va de dos en dos y no. No me cuadra. Aquí. A ver Ay. ¿Y ahora qué, tío? Que solo va de dos en dos como oh, macho? Estos dos, igual bueno, ¿eh? <ríe> ¿Qué pasa? Por cierto, yo, ¿qué tal las piernas? Sí que lesión de fútbol del último año de clase, ¿eh? Ha mejorado bastante Ah, no me he enterado lo que ha dicho, tío <ríe> Supongo que no será trascendental Pero bueno Llego hasta la más cercana Si hay algo en medio Con el camino que te resulte más fácil Ya, ya, eso quisiera yo Vale, estos se quedan ahí también, tío estamos todo del principio, pero no, el otro no El verde no ha entrado, ¿eh? Ah, vale, el verde tiene ahí una nota A lo mejor que no, que no coincide A ver Esta de aquí no la ha coincidido, no sé por qué A ver Se supone que es para acá Sí, esta para acá, vale, esta para acá, esta para no. acá, esta no, esa no, aquí puede ser, de aquí, no, para allá, okay. Uf. ¿Sabes qué? Esperar. Puede ser. Vale. Estoy tratando de hacer lo que hace la otra arriba, tío. Ok. ¿Es que no sé. Si lo estoy haciendo bien, yo creo que no, tío. ¿Ay? Vale. ¿Y ahora qué? Que no puedo entrar al garaje. Valiente. A <ríe> ver, y nada. Tampoco, ahí sí, ahí también, pero ya está, no, no consigo entrar. La verdad, uff, pues no sé, chavales. Pero, ya a ver esta ahora. No, a ver, este no coincide. Choco Que no sé por este que corre tanto, tío Esto no hace el mismo ritmo, ¿eh? Y es que no puedo pasar de aquí Es que me es imposible Me es imposible Pero A ver, me choca, tío por más que espere, me choca <risa> Nada, quiero. Tío Madre mía Tiro para acá A la pared Puede ser Puede ser No tengo ni idea Chavales Para allá no <ríe> Para acá Y ahora que tendré que esperar No lo sé, tío No me va a dejar Otra vez, pero Nada, es que posible pasar aquí, tío. Hay <ríe> algo que falla por ahí. ¡Dop! <ríe> Madre mía, qué chungo es esto. Ay, señor. Más atacado. Vamos a poner en hora punta Tendré que esperar A ver, bien He conseguido pasar a este, por fin Ay, por Dios no se paga ya la fuerza Me quedé sin batería Ay, señor Pues, tío Y nos bueno, falla ahí en la nota musical de arriba No sé, tío tenemos ayuda ni nada Volver al juego, establecer puzzle. Creía que lo tenía ya, eh <ríe> Pero no Vuelvo para atrás, que no sé Vuelvo para atrás, la, la liamos también Este no me coincide, tío Con el otro Es lo malo no. Aquí, tampoco A ver. No me. No. Es que nos quedamos sin. Vale, ya, ya. Es que este no lo tengo claro tampoco. Vamos no, para allá. ¿Cuántos da? Dos nomás. Que no es ese. Creo que es ese Me va a pillar ya, ya, nos quedamos sin espacio, tío Estamos dando ahí unas vueltas muy tontas aquí arriba Está difícil, ¿eh? Si espero Nada, nada. Ya hemos perdido Esta es la única manera que he encontrado de pasar, pero... Nos volvemos a quedar ahí sin... Ya... Nos hemos quedado. Pues Esta está difícil, ¿eh? No sé, o lo hemos hecho mal con la otra, o yo qué sé. Si reiniciar el puzzle. A qué le pasa a este, tío. Ah, este sigue hablando y ya está. No... Que no va a correr el pavo este. ¿El truquillo está para la izquierda o para la derecha? No lo sé. O esperamos aquí. Voy aquí. Vale. Ahí no Tampoco Aquí Aquí Aquí y ya está, Pero es que me quedo ya sin Vale, esto sí lo hemos logrado Pero Claro, deberíamos de darle otro más Y ahora está el hacer el puzzle A ver, no sé A ver si lo hacemos Porque esto es más complicado Tampoco Creo que lo estoy haciendo como antes Pero bueno, es que no sé, ya os digo Esta sí va bien Porque va de dos en dos otro espacio más Para hacer más completa La... No, me queda uno Este no ¿Qué? Quedo ya sin... Pues tiene que entrar aquí, ¿eh? Vale No puedo darle más, no sé Qué difícil, chavales. Este no sé ni cómo iba. Es que no entra. Este tampoco entra. Es lo malo. Si <risas> espero uno... No sé, no, ¿eh? Me pasa allí, no puedo Aquí tampoco Y ahí está el tema ¿Qué me pasó, tío? La historieta esta rara Es que no me coincide, es lo malo, yo no sé lo dejaré aquí, otra cosa no puedo hacer Y ahora este Que este ya me lo cuenta Este ya Nos quedamos sin Sin música Da una pena, a ver A ver, no sé pasarlo Por la otra puerta Uy, casi <ríe> Eh Eh, que lo he logrado ¡Ojo! que me queda el verde nada más, tío A ver A ver verde A ver, ahí no, ahí no. Es que con este por aquí no me deja. No, <ríe> este no me deja. Creo que tiene que por el otro lado. Vale, de la otra, ahí, vamos a intentarlo, a ver. Aquí mismo esperamos uno. Es que no sé si lo estoy haciendo bien, vale. Porque este no me va a entrar. No sé cómo, pero no me va a entrar. <risa> no sé cómo, pero no me entra. Si alguien sabe cómo meter al verde. <risa> Madre mía, qué problema más complicado, ¿no? ¿Tan difícil es esto? Tiene que haber algo por ahí que me pueda chocar y que me pueda quitar un paso o algo. No sé en qué momento... Música De todas maneras que no me coincide Estoy aquí a punto de entrar Pero no, no me entra en el garaje Y me faltan sitios sitio, ¿eh? Para luego llevarlo al cuadrado O sea que Poca broma, tú Me voy a ahorrar Ese de ahí, yo qué sé Para pues allá no puedo Ah, pues sí Pero claro, estamos A ver, las mismas, yo qué sé <ríe> y A ver si me a colarme por ahí Bueno, vamos a De alguna manera, tío. Le metes al verde este adentro. Hmm. No entiendo. Ha dos en dos, ¿vale? Pero no. No consigo meterlo. Se lo puedo tirar para acá A ver si le pego aquí No Si espero No, es que pega ahí Ella no me estorba La que me estorba en la pared, vale Ahí sí Ahí sí Ahí también, pero estamos otra vez la misma <ríe> No consigo meterlo Dios, qué chungo, tío Va de dos en dos y no, no consigo meter a este es El verdecillo. Ahí es lo que hacemos más con este Y no me deja Y es que por ahí no va a ser Lo no creo Intento otra vez, pero no me va a dejar, ¿vale? Hay muchos obstáculos en medio y no me deja. <ríe> Otro sí lo hizo bien ahí. Pero. Yo no. Eh, si lo estoy haciendo bien, tío. Nada, nada. No va bien esto. Seguimos otra vez aquí, tío. El mismo hueco. Hay manera de meterlo al gachón este, eh. Hartos, sí, tío. Pero es que me vuelve al mismo sitio. Pero es que tengo el problema ese de la cuadrícula, ¿vale? ¿tiene otra puerta para entrar que no sé no tengo ni idea chaval no veo ninguna otra puerta ningún otro de ese no tengo espacio tampoco en la escala musical bueno está guay pues los dormitorios bonito espaciales ¿eh? pero seguimos sin Pilla. aquí no es tampoco mira como para acá no sé luego es que si me voy para acá aquí no hacemos nada tampoco perder a ver perder comba No va bien esto. Bueno, falla este. Es una, es una lástima, tío. Es una pena. Es que no no no consigo. No consigo meterlo. Me quedo aquí en las puertas. Y luego incluso me faltaría algún hueco más para meterme. No lo sé. aquí me deja Lo suyo me dejara pasar, ¿vale? De alguna manera. Y no me deja... Hay algo aquí que no... No, Ay, ya hemos fallado. Tanto espera, <ríe> ¡Qué rabia, tío. No poder meter al verdecillo este al tosi. por ahí que me que me estoy perdiendo Ay, me choca contra la parada y no y no hace nada y es que vuelve aquí al mismo sitio y no, no consigo no consigo meterlo vuelve no. bueno, al mismo sitio y nada qué rabia oye tío el verde este no me entra vale el toshi es una pena Ahora estaba bien seguir la demo pero bueno este sí lo ha logrado muy bien esta también ¿Eh? ¿ha vuelto? Sí, le he dado yo como para atrás ¿no? vale esta entrado la otra también Nada, le sale un candado, no sé por qué. Vale, pues este no le sale. Sí, también le sale el candado. Vale, eso es que ha llegado ya. Entonces, este dice algo. Nada, él sigue hablando con este y ya está. Ahora me sale para atrás. Si lo hemos hecho bien, tío. No. Vaya, no. Para acá no creo tampoco. No, ah, pues sí. Pues, no tengo ni idea, chaval. <ríe> Vaya, no idea. Vaya, sí. Aquí tampoco. Tampoco. ¡Tiriririri! Quisiera yo tocar aquí bien y que entre el verdecillo este para dentro, madre mía. Qué desastre, tío. Y estamos otra vez igual. Aquí no lo meto, tío. Oh, Vaya. Lo único que puedo hacer es parar y. Eso era para el otro para. Por ahí que no, que no nos cuadra. Bueno, hasta aquí ha llegado la demo. Yo ya me doy por. por vencido, ¿vale? Es que no, no puedo hacer nada. No sé, tío, el gachón este de verde no. no me entra. Es que eso yo creo que no. A ver, volvemos al mismo punto de partida. Vamos al tutorial, dice... Eso que es, tío... Otra vez lo mismo. <ríe> y eso que estamos en el tutorial, madre mía. A ver... Ah, lo mismo de siempre. meter a él al de verde no, no consigo meterlo tío se me queda ahí parado y no no podemos pasar el no problemilla este sería meterlo a los dos pero no entran ay, ay que no puedo Dios mío A nivel, establecer puzzles. Pues bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Bueno, no, no avanzo. Si alguien sabe la manera de pasar guitarrilla este, porque yo ya. Es que no nos llega, no nos llegan las notas musicales. Pues la vuelta esta tan tonta que damos aquí. si Voy de Vale, pasamos muy bien, pero Aquí es donde viene el problema <ríe> Qué desastre, tío A ver, aquí debería dejarnos pasar, pero no nos me deja Y no sé por qué, algo hacemos mal Bueno, pues nada, chicos y chicas Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Es eh, así de pasar Las pantallas con la banda Lamentablemente no puede pasar de aquí Mua, mua, mua. Venga, un saludito para todos, peñitas. Nos vemos en la próxima Chao, chao